Veis toda la pantalla, ¿no? Veis toda ya la. Tengo que... Imagino que saldrá la pantalla y saldré yo, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Venga, pues vamos ahí empezando. A ver si los próximos días vamos un poco mejorando la, la dinámica, pero. Bueno, veis pasando mientras, ¿vale? Para que. Para que me vayáis eh, filmando. Hola, no, aquí lo tengo. Lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Por aquí por el de Google Meet. tenéis un enlace veis ese enlace para pues fijaros si pincháis en ese enlace os va a remitir a a este a este formulario vale ponéis aquí vuestro nombre vuestro apellido vuestro DNI y bueno algunos datos de, de vuestra afiliación vale eh, lo firmáis y bueno eso me llega, nos, nos llega nos llega nosotros ahora una escena a través del de Google Drive y yo se lo pasaré a la a la Escuela Internacional de, de Postgrado y al Vicerrectorado, ¿vale?, para que os los, los certificados pertinentes. ¿Necesitáis permiso? Vale. Yo imagino que los... Sí, es un, efectivamente esto es solo para... Tenéis que tener en cuenta que esto es solo para usuarios de, de la Universidad de, de Granada, ¿vale? Todos los que tengáis cuenta de, de, de la Universidad de, de, de Granada. Entonces, bueno, ya vemos un poco, luego os pongo ahí un poco para los que no o sois sea, de, de la universidad, me mandáis el correo por, por Telegram, por ejemplo, ¿vale? Y lo, lo vamos viendo cómo emitimos los certificados. ¿No sale a nadie? Sí, vale, bueno, ahora después lo distribuimos al final del curso, ¿vale? No, no os preocupéis. Los que nos podáis entrar. Ya vemos cómo lo vamos solucionando, porque si no, vamos, no vamos a empezar nunca. Bueno, vamos a empezar ya la, la sesión. Ya sabéis un poco que la dinámica que, que, quere, que queremos crear con... Con el aula permanente, eh, hacer una pequeña exposición de, de un tema concreto, en este caso de, de cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar. ¿Vale? Pondría una pequeña exposición de, de 20, 30 minutos explicando los, los aspectos esenciales. Y si queréis, ya después, cuando termine la, la exposición, ya podéis hacerme preguntas relativas al tema que al tema que nos que no ocupa. ¿Vale? En este caso, como os comento, es cómo seleccionar adecuadamente una revista para para publicar. Mira, os he puesto también eh, en el aula permanente. En el aula permanente, no en la zona de recursos. Aquí en las colecciones de recursos. Fijaros, he puesto algunos materiales. puedo tener aquí unos materiales relativos a, a esta sesión. Os he puesto aquí, por ejemplo, mira, esta sesión sobre todo se basa en una, en esta comunicación, en una comunicación, esperad a... aquí, aquí, yo lo comparto, vale, se basa va sobre todo en esta, en una comunicación que es en un congreso de, de, de comunicación, vale, allí tenéis todos los materiales, es una presentación reducida de, de de este congreso. También os he puesto aquí un articulillo que tiene Rafa Repiso, vale, de cómo identificar una revista de, de calidad, vale. También lo podéis lo podéis ver. Bueno, vamos en la presentación de hoy vamos a entrar en varios en varios aspectos esenciales. Solo he puesto Solo he puesto cuatro puntos, ¿vale? Que son simplemente los, que son cómo seleccionar una revista científica mediante búsqueda, búsquedas temáticas en grandes bases de datos. También vamos a ver a continuación cómo identificar, eh, cómo verificar las revistas que, que hemos identificado, las bases de datos, cómo identificar el core de revistas. Vamos a ver también algunos aspectos fundamentales para seleccionar una revista, como son la, la periodicidad y dónde están los datos de, de revisión o los datos de, del proceso de revisión de la revista, que también nos indica a indicar cuánto tarda la revista en, eh, en revisar un, un artículo científico y después vamos a dar ciertas pinceladas sobre los productos para buscar en revistas En esta presentación no me quiero detener demasiado vale en todo el tema de en todo el tema de... De, de utilización de bases de datos, es decir en el JCR, o en el run o, o productos parecidos no me quiero detener porque si queréis y si no tenéis habilidad con esa herramienta eso lo podemos ver eh, eh, en otra sesión ¿vale? bueno vamos a comenzar viendo un poco fijaros, voy a hacer ahora a continuación a la base de datos Web Science. Yo creo que todos más o menos la, la conocéis, ¿no? En el mundo de la información científica, en el mundo de la búsqueda de información científica, hay dos grandes bases de datos. Está la base de datos Web Science y está la base de datos Scopus. Y bueno, evidentemente todas estas bases de datos las podemos utilizar para muchas cosas. Evidentemente aquí la base de datos, en la, en la, en la, vuestro uso es fundamental, va a ser para buscar literatura científica. ¿vale? para identificar artículos que sean relevantes para vuestras investigaciones. Y en este caso, la vamos a utilizar para seleccionar revistas científicas. Nosotros nos dedicamos a los temas de, de evaluación científica, utilizamos esta base de datos, utilizamos esta base de datos sobre todo, ¿vale? para sacar indicadores bibliométricos y evaluar vuestra producción científica. Pero bueno, este no es el caso que nos ocupa. Entonces, fijaros, yo estoy en la FECID, que es la, la fundación que nos va a dar, que nos va a dar acceso a vale es pinchar en y aquí la tenéis. Yo imagino que ya eh, muchos de vosotros y habían accedido había a, a, a este recurso, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, aquí es fundamental siempre que manejamos una base de datos tenemos que considerar dos, dos, dos cosas y es saber exactamente qué contiene esa base de datos porque cada base de datos contiene un universo de revistas que puede ser totalmente diferente. Eh, en este caso, la base de datos de, de y Analytics, fijaros, tiene muchas bases de datos. Donde hemos entrado anteriormente tiene todas estas bases de datos. Vale, lo voy a mandar por aquí por el chat. Voy, voy compartiendo los recursos por aquí, ¿vale? Por el chat para que vayáis pintando si queréis en vuestros ordenadores. Pero, fijaros, estas son todas las bases de datos que hay en WebAsaya. Hay una, hay, una, hay una, una, una una parte de esta base de datos que nos interesa especialmente, que es la Web of Science Core Collection, que es la que está central, ¿vale? Pero fijaros la cantidad de bases de datos que hay aquí. Hay bases de datos especializadas, bases de datos patentes, etcétera. Pero a nosotros, eh, como investigadores, lo que nos va a interesar es esta parte, Web of Science Core Collection, donde podemos identificar muchísimas bases de datos. ¿Vale? En esta base de datos, casi todas son de revistas, pero tampoco nos van a interesar todas estas bases de datos. Nos van a interesar especialmente... Site Citation Index, Social Citation Index y ahora en Humanity. Vale, ahora lo vais a ver con más, con más claridad. Fijaros que aquí en la zona inferior, aquí, ¿eh? vale, cuando accedemos a science, veis aquí todas las bases de datos que hay. Vale, Pues bien, nosotros vamos a acceder a esta, ¿eh? WebSoyen Core Collection, eso es fundamental. Sí, tened cuidado con los micros, como comenta Teresa, porque como conectemos los micros todos, no se va a escuchar nada y se va y se va a acoplar el sonido fijaros ya estoy aquí en la base de datos voy a hacer el core collection ¿vale? es fundamental que accedáis a esta parte no os equivoquéis nunca siempre accedáis a través de, de, de, ese, de, ese, de a, a través de esta, de esta opción. vale fijaros fijaros también vale que aquí tenéis varias bases de datos ...en la colección principal de huevos de, de Se va a mucho. Vale, bueno, aquí la... Vale, bueno, aquí tenéis toda la base de datos... ...y fijaros, nosotros vamos a trabajar... ...exclusivamente con esta base de datos... ¿vale? Fijaros, estas son las bases de datos de revistas, donde van a pedir que publique ya habitualmente. He incluido otra base de datos, esta, esta, esta revista suman en torno a 12.000 revistas, ¿vale? Pero he incluido también esta base de datos, que es el Meridian Sources Institution Index, ¿vale? Con una ampliación de revistas que hace Web of Science, pero de revistas de menor calidad, ¿vale? Que suelen ser revistas de carácter regional. Hay muchas revistas españolas, iberoamericanas, ¿vale? Pero tienen menor, menor, menor calidad. Fijaros, lo importante, cuando, por ejemplo, yo cuando quiero, yo cuando quiero publicar en, en revistas, siempre identifico las revistas que más publican sobre un tema determinado o sobre el tema de mi artículo de mi artículo científico. ¿Vale? Es fundamental que sepáis buscar en esta base de datos y que identifique la revista ¿vale? a través de, la, de una búsqueda temática. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo veáis, yo eh, publico un artículo sobre el tema de las métricas, o quiero publicar un artículo sobre el tema de la, de la métricas, tendría que hacer una búsqueda en esta base de datos para identificar todas aquellas revistas donde se han publicado, los artículos sobre, sobre, sobre este tema. Vale, en este caso, pues, yo, me a, al tema de, de la yo me dedico al tema de la métricas. Yo me dedico al tema de las métricas. Vale, entonces voy a buscar a ver qué revistas están publicando sobre, sobre Almetri. He cogido este tema? Porque habéis visto que es una búsqueda muy fácil. Es una búsqueda eh, vale, de, un, de, un solo, de un solo término. Cuando buscáis temas, en Web of Science tenéis que tener dos cosas. Podéis buscar por el topic, ¿vale? Que lanzaría la búsqueda sobre todos los campos de la base de datos. Y por lo tanto, sería si una búsqueda con un carácter muy selectivo O en título, donde solo me cogería los artículos que han publicado, ¿vale? El artículo que contiene la palabra Almetri en el título. Entonces, fijaros, os eh, voy a lanzar la búsqueda. Hay ah, bueno, voy a enseñar dos cuestiones más. Siempre que buscáis en esta base de datos tenéis un par de trucos. Podéis poner el asterisco, el asterisco por ejemplo, aquí tenéis eh, almetrics, ¿vale? Pero voy a poner el asterisco, el asterisco. Así me coge todo lo que se ha publicado con Almetric sin esa al final, y Almetrix con, con esa al final. Y voy a buscar primero en Topic. Es importante también que como vosotros estoy trabajando en la barra de investigación, que nos busque lo más reciente, yo voy a poner que me busque todo lo que se ha publicado sobre el tema de la de la métrica ¿vale? en los últimos en los últimos cinco años vamos a darle a ver qué, qué ocurre a ver, va un poco lento Imagina, fijaros, han publicado 566 artículos sobre mi tema de, de investigación ¿vale? fijaros, aquí tenéis también una descripción de, de la búsqueda sobre todo es importante que veis siempre la base de datos que habéis seleccionado, pero fijaros, 566 artículos sobre, sobre metri. Si yo quisiera saber dónde se han publicado esas revistas, dónde se ha publicado, en qué revistas se ha publicado sobre este tema, me diría, aquí en la zona de izquierda, tenéis diversos filtros. Como yo soy de la, del área de Information Science, me ha quedado solo con los artículos que han publicado el área de Information Science. y a continuación aquí fijar en source it, title me aparece las revistas que me han publicado sobre este tema si yo quiero publicar un artículo científico sobre el tema de la almétrica esta base de datos ya me está diciendo en qué, revi qué revistas son las que están interesadas en mi tema de investigación aquí ves que si yo quiero mandar un artículo ya sé a qué revista tengo que mandarlo en este caso lo podría mandar, por ejemplo, a, a Cientometri, que ha publicado 86 artículos. La revista que más publica sobre, sobre mi tema de investigación. Aquí tenéis también el Journal of Informetrics y el HACI, otra revista, ¿vale? Bueno, aquí tenéis varias, varias, varias revistas donde yo en mi caso, yo podría publicar mi, mi, mi, artículo, mi artículo científico. ¿Vale? Esta es la, digamos, este es el método más habitual para buscar una revista donde publicar. ¿Vale? Porque ahí identificamos las revistas que realmente están interesadas en mi tema de investigación. Por tanto, hay muchas probabilidades de que estén interesadas también en mi, en mi, manu, eh, en mi manuscrito. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué más cosas puedo contar de, de, de aquí? Mirad, eh, voy, a, voy, a poner, voy a poner otro ejemplo que, que había preparado, ¿vale? Con el tema de... Bueno, mira, no, creo que veis la diferencia aquí, creo que veis una diferencia. He, he publicado por Topic, he, he, he hecho la búsqueda por Topic, ¿vale? Pero si quiero ser más restrictivo, podéis utilizar una búsqueda de Title. Mira, por Topic me daba 563 traba 566 trabajos. Aquí en Title le doy 218. ¿Vale? Ahí tenéis los 500... Hemos pasado de 566 a una búsqueda más restrictiva de 218, pero esos son artículos que contienen la palabra armétrica en el título. Por tanto, son artículos que son 100% de mi tema de, de investigación, ¿vale? Imagino que saldrá la misma revista. Efectivamente, vaya aquí sale la misma revista, pero ahora ha pasado a segundo lugar esta, esta revista, ¿vale? Pues bueno, ahí tengo varias revistas donde yo podría publicar mi artículo científico. Os voy a poner otro ejemplo. Soy investigador del de COVID, el dichoso COVID-19. Fijaros... Un investigador que quiere, soy un investigador que está investigando sobre el coronavirus o, o he puesto el puesto de COVID o el coronavirus, vale, y quiere identificar una revista. Utilizo el mismo método, vale. Hago una palabra, hago una búsqueda, pongo or para que me considere los dos términos y le decís que me publique, que me identifique por topic. Aquí, fijaros, como es un tema que es la actualidad, le voy a decir a la base de datos que me busque las últimas cuatro semanas. Igualmente pues nos dan los resultados y se han publicado 309 trabajos, vale, sobre el COVID, sobre el COVID 19. Esto es interesante, fijaros, nos vamos a la parte in a inferior otra vez y aquí tenéis las revistas que más están publicando actualmente. Imagino que además estarán publicando con una rapidez eh, increíble, porque la verdad que está cambiando, ahora está cambiando muchísimo con, con lo del COVID, el mundo de la comunicación científica, porque se han tenido que poner las pilas los procesos de revisión, de publicación. Imaginaros que ahora todos los que están con este tema tienen que estar revisando a una velocidad pues, rapidísima, ¿vale? y generar conocimiento verificado rápidamente. Pero bueno, fijaros que aquí, si yo fuera investigado de este tema y, y quisiera saber dónde, dónde manda mi artículo, ¿dónde lo mando? British Medical Journal, Lancet Journal of Medical Virology, Johnica, John Orkinica Medicina solo los que han publicado artículos en las cuatro últimas, últimas semanas. Fijaros, también un truquillo que, que, que voy a enseñar: Web of Science también nos no permite ¿vale? sacar aquí hacer un pequeño reportaje. Le dais aquí, fijaros, tengo mi búsqueda, 309 resultados, le doy a Create, si te dice un report. Bueno, aquí no me he equivocado, perdón. Era la opción de arriba. Analyze Result, perdón. Aquí. Le damos a, a analizar resultados. Y fijaros, aquí, si seleccionamos los títulos, si títulos, veis que ya nos dice en un formato gráfico cuáles son las revistas. ¿vale? ¿En qué revistas tengo que publicar? A, ¿vale? Pues aquí los tenéis. Lo tenía además en formato en formato gráfico, ¿vale? Ahí identificamos bien la revista. ¿vale? Por tanto, lo primero que tenéis que hacer siempre cuando vayáis a publicar es hacer una búsqueda temática eh, en Web of Science, ¿vale? Identificar las revistas que están publicando sobre, sobre el tema. Mira, vamos a ver otra otra cuestión. Una vez que tenemos, una vez que tenemos la. La revista identificada, como yo pude, habéis visto que yo identifiqué antes en mi búsqueda la revista Centometrics, que me salía como la revista que más publicaba sobre el tema de, de la armétrica. Es importante que no os quedéis en la parte superficial. No seleccionáis solo la revista aquí y ya mandáis el artículo, ¿no? Sino ir, coger dos o tres revistas, tres, cuatro revistas y verificar un poco en la propia revista diversas cuestiones interesantes. ¿Qué cuestiones verifico? Mira, me voy a meter aquí en la, la revista Centometri. Aquí lo tenemos. Vale, normalmente a mí me interesa mucho ¿vale? ver, por ejemplo, quiénes son los editores de la revista. Y sobre todo, si la, los editores de la revista son personas relevantes de, de, de mi campo. Evidentemente, si yo soy investigador de un campo, tendría que conocer cuáles son los investigadores relevantes. Y como mínimo, se, tendría que ser capaz de identificar los editores de esta revista. Para estar siempre pendiente a ver quiénes son los editores de la revista de la revista científica. Mira, eh, voy a poner otro ejemplo aquí de otra revista de, de mi campo. Es importante no solo que verifiquéis los editores de la revista, sino que además verificáis quién edita la revista. Fijaros, aquí tenemos esta revista, ¿vale? fijaros que la están editando Meet Press Journal ¿vale? y que además está avalada por una asociación internacional, ¿vale? Por la asociación internacional de mi campo, la Internacional Association for Scientometry and informetry, ¿vale? Estos son indicadores muy fuertes de que las revistas son buenas. Es decir, hay un científico relevante de, de mi campo, ¿vale? Y además está avalada por una editorial potente, como en este caso es MISPRES, ¿vale? Y eh, está avalada por una asociación profesional. Eh, bueno, esos son una, una serie de, de, de parámetros que tenéis que tener eh, en cuenta. Es importante también, ¿vale?, que le echéis un vistazo siempre al equipo editorial de la revista, porque eso va a dar pistas también. Normalmente, las buenas revistas tienen buenos científicos siempre detrás. Y si nosotros somos buenos, ¿vale?, y nosotros conocemos nuestro campo, deberíamos escapar de identificar a las personas que aparecen en estos listados de ser capaces de identificar un número significativo si nosotros vamos a publicar una revista y no conocemos a nadie o no podemos verificar a nadie y no son de instituciones internacionales no son pues tendremos un problema con, con esa revista la revista no será especialmente especialmente buena vale intentar verificar siempre esta información es importante siempre en este tipo de, de información vale aquí que verifiquéis que los comités editoriales ...están formados por personas de diferentes universidades... ¿vale? ...de universidades relevantes... ...y que no son todos de la misma universidad... Huid siempre de las revistas científicas... ...cuando vayas a seleccionarlas... ...que tienen comités endogámicos... ...o pasa, veréis que pasa mucho... ...la revista española... ...revista de la, de la universidad tal... tal de, ...de Murcia... ...y veis que esa revista está compuesta... solo por profesores de la universidad de, de Murcia... ...ese tipo de revistas con comité editoriales... ...de una misma institución no suelen ser revistas especialmente buenas. Son revistas con un carácter endogámico. Normalmente todas las buenas revistas, ¿vale? Están avaladas por investigadores de diferentes universidades. Mirad, es importante, ¿vale? Que le deis un vistazo también. Os he puesto aquí. Habéis recibido muchas veces en vuestro correo electrónico, imagino, la una una invitación de revistas sospechosas para que publiquéis. Hay revistas, y tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque muchas de vosotros estáis empezando ahora a publicar, hay revistas que se aprovechan de los incautos, ¿vale? Es decir, de la gente que no tiene mucho conocimiento el mundo de la, de la publicación científica, y son revistas que no son revistas, son revistas fal falsas, son revistas que llamamos revistas predatoras, predatory y journal, ¿vale? Son revistas que son falsas y que se aprovechan un poco de la gente que no conoce muy bien el sistema, para que mande sus manuscrito le cobran 700 euros, 800 y le publican el manuscrito. Pero estas revistas que, que tienen esta revista, aquí tenéis, pues puesto, lo voy a poner por aquí para que lo conozcáis, vale, tenéis que conocer muy bien, vale, tenéis que conocer este concepto, lo pongo por el ¿eh? para llevar, este concepto de revista predator y journal que lo llama vale que son revistas falsas son revistas que tienen unas características especiales suelen ser de la india suelen ser de por ejemplo de China, y son esas revistas que los que intentan vale atraer a como comentaba al autor incanto para sacarle un poco el dinero pero son revistas falsas que no valen absolutamente para nada porque no están indexadas en ninguna base de datos este señor este señor Bills al que estuvimos, lo tuvimos hace poco en Granada, después si me acuerdo lo voy a poner el enlace para que lo conozcáis, que tenemos eh, algún vídeo por ahí, vale este señor Bill sacó un listado que lo llamó el Bill Journal, ¿vale? con, con todas estas revistas falsas, ¿Vale? ahí tenéis todo el listado de, de, de revistas de estas Predatory Journal, ¿vale? que a las que tenéis que estar muy atentos. Normalmente tiene una característica, y es que esta revista os la voy a encontrar en el spam ¿Vale? De vuestro correo eh, electrónico. Normalmente una buena revista casi nunca manda correo electrónico solicitando manuscritos. Esto es un indicador bueno para saber si estáis dentro de la Predatory Journal o no. Fijaros, eh, normalmente hacen también, he puesto aquí, aquí en este, la característica, saca ahora bills otro, otro, otro concepto que son las vanity press, la diferencia entre una vanity press y una pre journal es que las pre journal apelan a que tienen revisión por expertos, cosa que es absolutamente, absolutamente falsa. Los vanity press ni tienen revisión por expertos ni tienen absolutamente nada. Vale, darle un vistazo también. Fijaros, aquí identificado yo Editorial Académica Española. Yo creo que mucha gente de los que estamos aquí hemos recibido un correo de esta Editorial Académica Española, vale, solicitándonos algún manuscrito para publicar un capítulo, un un capítulo de, de libro, vale, bueno, pues esta editorial está un poco un poco bajo bajo sospecha según este listado, ¿vale? oh. importante darle un vistazo al a listado Bill y aprender el concepto de y journal. Normalmente mandan spam apenas que tienen visión para expertos, vale, pero nunca tienen y suelen tener comités editoriales que no los conoce nadie, el editor no lo conoce nadie, nadie conoce los del comité, vale, suelen ser casi todo gente de China, Indonesia. Eh, la India, ¿vale? Por eso es importante siempre verificar el comité editorial y quién está detrás de una revista científica, porque los Predatory Journal no tiene a nadie que la sustente desde el punto de vista científico. ¿Vale? Por tanto, está estar atento. Yo lo que quiero simplemente con esto es que os con el concepto de lo que es una, una Predatory Journal o un editor... Un editor un editor de, de, de este tipo, como, como la editorial académica o alguno otro ¿vale? Es importante, por tanto, que aprendáis a identificar a esta revista, y es importante también que, que fijaros, vosotros estáis en una fase, muchos de vosotros, porque soy alumnos de doctorado, de, de máster, gran parte de los que estáis en el público, es importante muchas veces que publiquemos con rapidez, publiquemos con rapidez porque la tesis dura 3-4 años, ¿Vale? Y muchas veces las revistas científicas tardan muchísimo tiempo en publicar los artículos. Es importante que miréis, tengo por aquí algún ejemplo, que miréis do, varias cuestiones. Es importante ¿vale? que miréis siempre la revista, cuál es la periodicidad de la una revista científica. Es importante ¿por qué? porque no todas las revistas tienen la misma periodicidad. Hay revistas que, como veis aquí, fijaros, en esta tablita que veis aquí en pantalla. Ahí la tenéis, ahí está, justa. Vale, en esta revista que tenéis, en, esta, en este cuadro que tenéis aquí en pantalla vais a ver varias cosas. Fijaros, la periodicidad. ¿Qué ocurre si yo publico un anuario, en un anuario? O selecciono una revista que un anuario para publicar. Significa que hasta dentro de un año no te van a publicar el artículo. ¿vale? Cuanta mayor sea la periodicidad de la revista, mayores probabilidades tengo ¿vale? de que me acepten el artículo o más rápidamente me acepten el artículo científico. Fijaros por aquí, yo tengo aquí una revista mensual. ¿Vale? Que publica 184 trabajos. Perfecto. Esa revista publica muchísimos trabajos y además cada mes editan un número. Oye, pues eso es interesante. ¿Qué ocurre si yo mando el artículo a una revista como investigación bibliotecnológica? Que publica cada tres meses y publica solo 24 trabajos. ¿Para que Voy a tener más problemas para publicar porque el número de trabajos que tiene, la cuota que tiene es muy pequeña. ¿Vale? Por tanto, siempre que tengamos prisa, intentar ver cuántos artículos publica mi revista científica, ¿vale? Y qué periodicidad tiene. Fijaros, por ejemplo, la de mi área, en metros, publica 213 trabajos y es mensual. Pues no va a tener muchos problemas para, para publicar porque la cuota de trabajos que aceptan es bastante, bastante grande y además sale, sale cada mes, ¿vale? Eso sobre todo si queremos ganar en, eh, en rapidez, en publicación, que es un factor al que tenéis que estar atentos, Tenéis que cuando mandáis manuscritos a revistas tenéis que controlar muchos factores ¿vale? no solo el factor de impacto no solo que, que la revista esté bien posicionada, sino que hay que controlar más factores dependiendo de lo que le interese si es la rápida en publicación, si es el impacto ¿vale? considerad siempre diversos, diversos factores ¿Vale? estoy viendo que me estáis haciendo las preguntas por, por, el, por el chat ¿vale? entonces, eh, como digo, hago la exposición y ahora después, cuando ya termine, nos podemos hacer todas las preguntas que queramos. Un poco para, para que la cosa vaya fluido. A que si no me despisto un poco con tanto... Me llegan mensajes por todos lados. Más cosillas. Eh, importante. Esto es muy importante lo, lo, que, voy a, lo que voy a explicar ahora. Todas las revistas... Vamos a ponerlo por aquí. Voy a cerrar un poco de ventana. Ay. Todas las revistas científicas. Bueno, todas no, las que son serias. Tienen una característica especial que nos va a ayudar, una información especial que nos va a ayudar a saber la rapidez con que revisa los manuscritos. Ya sabéis que uno de los problemas que nos enfrentamos, los que queremos publicar, es los tiempos de revisión. Y sobre todo un problema para vosotros especialmente grave, porque hay revistas que tardan muchísimo tiempo en revisar los manuscritos. Sobre todo, por ejemplo, en el área de humanidades, en el área de ciencias sociales, tarda mucho desde que yo pulso y envío el manuscrito, hasta que me lo aceptan puede pasar un tiempo prudencial. Habitualmente las revistas que son relativamente serias o que son o, o, o que son profesionales intentan que los plazos se sitúen en torno a los 5 o 6 meses. 5 ¿vale? o 6 meses es algo razonable. Yo lo mando en diciembre, pues me lo van a publicar en abril o en mayo. ¿vale? Pero hay revistas que tardan muchísimo más. Y tenés que tener cuidado con esas revistas porque esas revistas son revistas trampas. Hay revistas, a las que tardo, yo conozco de, de los cursos que doy, siempre me viene alguien contándome que hay, que han enviado manuscritas hace un año y no han recibido ni respuesta ni la han revisado nada. Pero vale, tenéis que tener cuidado con esa revista. Lo que tenéis que saber, importante, es que toda la, estoy en la revista comunicar, en un número especial, vale, en un artículo de la revista comunicar, toda la revista, como comentaba, la, al menos la, la serie, vale, nos tienen que ofrecer esta información. Me descarga un artículo. Y fijaros, en la zona inferior, ahí la estáis viendo. Me va a aparecer la siguiente información. Mira qué interesante. Eh, nos va a aparecer cuando han recibido la revista el manuscrito. En este caso nos mandaron en mayo. ¿Cuándo lo han revisado? Fijaros, lo han revisado dos meses después. Esta revista tarda dos meses en revisar el manuscrito perfecto, oye pues mira van rápido, eh. desde que lo mandé hasta que lo han revisado solo dos meses, después hay otro plazo que es la aceptación y sí. del manuscrito sí. lo han revisado y lo han tardado en aceptar un mes más vale han tardado un mes desde que lo han revisado hasta que lo han aceptado por tanto en esta revista tendríamos que ver varios artículos vale yo solo lo voy a hacer con uno pero en principio coged cuatro Ajá. o cinco artículos de la revista y veis estos plazos os podéis hacer una idea general de cuánto se tarda desde que lo envío hasta que haya aceptado. Y además, también me gustaría general de cuándo se va a publicar. Veis que ya para publicarlo tardan un poquito más. Si yo mando a esta revista un artículo en mayo, pues fíjate, por, por noviembre está publicado. Ya está publicado el preprint o sea, Entonces, torno no sé, yo siete meses tendría mi artículo publicado. Esta información es muy valiosa, ¿vale? Porque esta información nos da información muy precisa de los procesos de gestión editorial de la revista y si somos gente dinámica y, y hábil revisando, aceptando manuscritos o sin embargo, hay revistas, ¿vale? en las que manda el manuscrito y se queda allí aparcado durante meses. Dadle un ojo a esa información porque es bastante, bastante útil. Esto es lo fundamental, que le deis siempre, que sepáis un poco cuántos son los plazos que tarda la revista en, en aceptar los manuscritos. Vale, tengo aquí, por ejemplo, aquí también anotado, explicar alguna, alguna cosa más. Iba a explicaros también los, los productos. Como estoy pasando un poco del tiempo, me interesaría explicaros el Journal Citation Report. Iba a explicar el Journal Citation Report en Simago y Miar. Pero bueno, como tenemos tiempo de sobra, vamos a tener tiempo de sobra para hacer curso para explicar muchas cosas, me voy a tener solo aquí, en el Journal Citation Report. Aquí lo tengo. Bueno, aquí estamos en Web of science Si estáis en Web of science y pincháis aquí, el Journal Citation Report lo que nos va a permitir, para los que no lo sepáis, conocer el factor de impacto de la revista científica. No os preocupéis si todavía no sabéis muy bien qué es el factor de impacto vale, porque estamos montando un pequeño cursito de, de, de introducción a los indicadores bibliométricos y daremos los cuatro o cinco indicadores eh, más daremos los cuatro o cinco indicadores bibliométricos más, más importantes. Bueno, entonces no tenéis que preocupar si ahora no comprendéis muy bien de, de, de, los que no comprendéis muy bien de qué va el factor de impacto y, y estas cosas. Pero bueno simplemente... La herramienta fundamental, tradicional, para seleccionar una revista, para el JCR. Que por cierto, ves fijarte aquí por aquí, por aquí tenía yo, aquí tengo yo la JCR antigua, ¿vale? que venían en este formato, así venía antiguamente, en un formato impreso con las pava con todas las revistas científicas, vale. Ahora lo tenemos aquí, aquí, aquí online. Pues bueno, el JCR, qué tenéis que saber. Voy a enseñar varias, varias cosas para utilizarlo. El JCR nos permite identificar, el JCR es el producto que calcula el factor de impacto de todas las revistas, Web well de todas las revistas que están indexadas en esta base de datos, menos para gran parte de las artes y las humanidades. Es útil en sociales, es útil en ciencia por supuesto, en todas las áreas pero no es tan útil en arte y humanidades. Para los que hacéis de arte y humanidades, tenemos otros productos que, que, que veremos, ¿vale? Aquí, simplemente, lo que vaya a ver es, todas esas revistas están agrupadas por categorías científicas, más o menos son en torno a 230, 240 categorías científicas, y normalmente lo que hacemos es seleccionar esa categoría científica y mirar cuáles son esas esa revistas. Vamos a verlo gráficamente, fijaros, si yo le doy aquí a mirar categoría Aquí tenéis las categorías científicas. Importante, esto es una tarea que tenéis que hacer. Tenéis que identificar cuáles son vuestras categorías. ¿Vale? Si yo soy de economía, puede es ser que mi categoría JCR es Economic. Y también hay una de Management. Aquí la veis aquí abajo, ¿no? Management Economic. Pues siempre, siempre tenéis que saber cuál es vuestra categoría científica. Y tenéis que aprender esa revista. Ya tenéis que aprender esa categoría: cuáles son las primeras, las últimas, cuáles están en el primer partido, cuáles no. Fijaros, aquí en la parte de categoría ¿vale? una, hay una información muy interesante porque lo que nos hace es darnos una visión general de las categorías, de todas las categorías que hay. ¿Vale? Bueno, hay muchísimas. A ver cuántas había. He dicho que había 250. Hay 236. Hay 236. Identificad cuál es la vuestra. ¿Vale? Bueno, lo podéis tener aquí también un buscador. ¿Vale? Aquí ya va a decir una información. Interesante que es la siguiente: cuántas revistas hay en cada categoría en económica. Pues los tíos de económica tienen aquí 363 revistas. Ojo, fijaros: si yo pincho vale en, la, en, en categoría, voy a repetirlo. Voy a repetir el paso del principio, vale. Que después no nos perdemos y me interesa que, que conozcáis esto bien. Pincho en categoría. Bueno, no. Estoy en Web of Science, Aquí arriba pone Journal Citation Report. Esto me traslada al Journal Citation Report. Esto me traslada a la categoría. Selecciono la categoría que me interese, pero lo que os comentaba. Si yo pincho aquí, no voy a ver revista. Aquí voy a ver los datos de la revista. Lo que hacen aquí los de Web of Science, los agentes de en Analytics, es que nos da un perfil muy genérico de la configuración de esa categoría. ¿Vale? Pues fijaros, por ejemplo... Eh, Fijaros, esta categoría en el año 2003 tenía 169 revistas y ahora tiene 363. Bueno, aquí tenéis información. A vosotros tampoco interesa mucho. Realmente, lo que interesa es que le dais aquí, al numerito este, 363, ¿vale? Si le doy aquí, ya voy a ver cuáles son las revistas más importantes de mi área según este indicador, según el factor de impacto que es un promedio entre el número de citas y el número de trabajos con dos años de ventana de citación. ¿Cuál es la revista más importante o la que tiene, no la más importante ni la más excelente, sino la que tiene mayor factor de impacto? Que puede ser equivalente o no a la, a la, a la excelencia. Pero bueno, eh, fijaros, aquí tenemos que la revista más importante es Quarterly y Juno Economics con un factor de impacto, este es el indicador que nos interesa, de 11,775. Importante, no perderos nunca aquí. Hay cientos de, bueno, cientos no, pero hay unos cuantos indicadores. Total de y en factor... 6, 6 al la vida media, la... Vale, en fin, vale, muchas red, muchos indicadores. A mí me interesa este, el Journal Impact Factor, ¿vale? Porque es el que nos van a el que nos van a. con el que nos van a evaluar en el futuro. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la revista, ¿vale? Y a partir de allá tendríamos que ser capaces de identificar qué revistas son interesantes o no para, para, para mi trabajo científico. Varias cosas que yo tengo que ver aquí. Tengo que aprender a manejar esto, este, esta sesión de, de, de filtros, ¿vale? Porque, por ejemplo, digo, bueno, pues quiero publicar mi artículo en una revista del primer cuartil de economía. Aquí tenemos varios filtros y podemos ver cuáles son las revistas del primer cuartil, ¿vale? Ahí tenéis la revista del primer cuartil de economía. He hecho el filtro. Ahí tenéis las 90, la, la, la 90 revistas de economía indexada en, en el primer cuartil. Que, fijaros, hay una información muy interesante que también podéis utilizar, que es el país. Vamos a ver cuántas revistas españolas hay indexadas de. Aquí, de economía. Le doy. Y ahí tenemos la revista española de, de economía. Vale, muchas veces, sobre todo si estáis empezando, eh, eh, bueno, evidentemente, depende un poco del equipo que esté integrado, ¿no? pero evidentemente si estáis empezando, es conveniente que tampoco empecéis mandando la revista al primer cuartil, sino que poco a poco vayáis cogiendo práctica en la publicación científica y normalmente yo siempre recomiendo con la gente con la que trabajo es que vayáis mandando los manuscritos a revistas que estén indexadas es decir, revistas que estén en Scopus, que estén en Web of Science y que os puedan valer para la tesis, para los asesinos, para NECA, pero que no tengan tanta dificultad de publicación. Y esas revistas son las revistas españolas indexadas o las revistas latinoamericanas que también podéis buscar, en vez de poner España, poner Argentina o Chile, también podéis encontrar las cuantas. Esta revista que me garantiza que por lo menos, ahora que estoy empezando, puedo aprender a publicar, a ver cómo, cómo funciona el mundo de la publicación, y además me va a valer para, para mi currículum. ¿vale? Y después ya con el tiempo voy ascendiendo de cuartil. Fijaros que tenemos aquí cinco revistas. Cinco revistas. Voy a seleccionar una. La revista de historia económica. Importante, ahora habéis visto. Eh, yo tengo en el JCR información por categoría científica, pero también tengo en el JCR una ficha para cada una de las revistas que me va a dar información muy precisa para saber si puedo seleccionar esa revista o no para mi artículo científico. Fijaros, Vamos a concluir ya la exposición de explicando esta parte. ¿Qué me voy a encontrar en la ficha del Journal Citation Report de una revista que me interese? ¿Vale? Voy a encontrar, esto no vale para nada, la primera. Os voy aquí, atentos, ¿eh? Os voy aquí a todos los años. Fijaros, aquí me voy a encontrar, yo os he dicho que no dejaros confundir por tanta información. Siempre eh, tenéis cabeza. ¿Cuál es la información relevante del JCR? El factor de impacto. ¿Qué es lo que me piden siempre? Las agencias de evaluación, lo que me piden la escuela de posgrado, lo que me interesa para, para progresar, el factor de impacto. El resto de indicadores no me interesan, ¿vale? Por ahora. Para nosotros simplemente tenéis que utilizar este indicador para seleccionar, pero el resto no nos interesa. Los evaluadores nos pueden interesar, pero a vosotros no. ¿Vale? Entonces, veis que esta revista tiene aquí este factor de impacto. Empezó en 2010 con un factor de impacto de 0,172% y mira, no van estupendo porque tienen ahora 0,7 días. ¿Qué me interesa? Pues fijaros, tienen un grafiquito, ¿vale? Lo de, lo de la, la ficha que pinchamos aquí, ¿sí? Journal Impact Factor. Ah, mira, esta revista, fijaros, es una revista española, pero parece que es una revista que lo está haciendo de momento bastante bien. Siempre fijaros en este gráfico, ¿vale? Porque muchas veces la revista, en vez de tener, como el ejemplo que estamos viendo, una, un, una, una, una, una evolución positiva en el indicador, hay revistas que van hacia abajo, intentad no publicar en revistas que vayan hacia abajo porque os puede pasar que mandéis manuscrito un año pensando que está indexada y al año que viene la echen, ¿vale? Intentad siempre coger revistas que tengan esta, esta tendencia positiva. Por tanto, me interesa del JCR... Bueno, aquí tenéis otros datos que no he comentado. Bueno, tenéis los datos del editor, ¿vale? Tenéis también los datos del idioma, también tenéis los datos de la frecuencia, las categorías donde está indexada, que también es interesante, ¿vale? Estos datos son bastante interesantes para hacer un perfil general y una fotografía de, de, de la revista científica. Bueno, importante, factor de impacto y evolución del factor de impacto. ¿Qué más me interesa? Esto está escondido y por eso es importante que lo veáis. Mira, Si yo le doy aquí. Me indica el cuartil, ¿vale? El cuartil donde está indexado la revista y la posición que ocupa esa revista en la categoría. En cada una de las categorías está indexada. Fijaros, esta revista está indexada en la categoría de económica. En la categoría de económica hay 363 revistas y mi revista ocupa la posición 283. Ah, interesante. Y fijaros. Aquí está también interesada en Historia y en Historia de las Ciencias Sociales. Y aquí, hombre, no es mala revista esta, ¿eh? Fijaros, es una revista que la gente de Historia para tener en el segundo cuartil. En Historia hay 95 revistas y ocupa la posición 29. Y aquí está todavía un poquito, bueno, está prácticamente igual. En Historia de las Ciencias Sociales está en el Q2, ¿vale? Y ocupa la posición 34, 15 de 34, ¿vale? O sea, que es una información bastante útil. Ya con eso, con que aprendáis eso, ya sabía utilizar el JCR para, para vuestras actividades, o sea, para vuestras actividades de selección de, de, de, de revistas científicas. ¿Vale? No es tampoco muy, muy, muy complejo. Por tanto, factor de impacto, evolución y repito, rank. Le doy aquí y me aparece la información del cuartil. Ya veréis cuando los que tengáis que rellenar papelico dirán los de la Escuela del posgrado. ¿en qué cuartil está la revista? O los de la MECA, ¿en qué cuartil está indexado? O si me ha echado ese senio, ¿en qué cuartil está? Pues aquí tenéis la, la información de, del cuartil. Voy a haceros, imaginaros que esta revista es la revista donde yo quiero mandar mi manuscrito, la revista de historia económica, pero no me la aceptan. Hay una acción muy interesante que aquí en, en el JCR, que son las relaciones que tiene esa revista científica. Vamos a darle un momento para que lo veáis. Es muy interesante porque a partir de los datos de referencia bibliográfica, de qué es lo que cita la revista o de quién está citando la revista, establecen esta especie de gráfico de relación. Y aquí que vemos que, por ejemplo, son datos citantes, ¿vale? Son datos de citas y fijaros, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién está citando a esta revista? ¿El American Economic Review? Bueno, pues esta es una revista muy parecida, ¿vale? Porque hay mucho intercambio de citas y son es una revista con, con que hace mucho intercambio de... ...de citación son revistas que suelen ser bastante similares... ...porque suelen está interesados en los temas... ...evidentemente se cita... ...porque están interesados en los, eh, en los mismos temas... ...cuando se hace a nivel de revista... ...eso establece una relación de similaridad... ...en función de, de la citación, ¿vale? ...aquí tenéis, porque esta revista tiene mucha relación con esta... ...aquí con esta otra... ...¿vale? con esta otra... ...esto es lo que cita la revista, ¿eh? ...lo que cita la, la revista... ...y aquí están las revistas que están citando... ...fijaros... ...¿cuál es la revista que más está citando a esta revista?... El Journal of Economic History que lo tenéis aquí. ¿Vale? si pinchamos aquí podéis ver esa revista. ¿Vale? como esta revista, esta revista, lo que me está diciendo este gráfico es que la revista Historia Económica está siendo citada por la por el. Ay, no me ha salido. no me ha dejado. Por el Journal Of economic History, ¿vale? Por tanto, si la revista no ha aceptado el manuscrito, podría utilizar o podría echarle un ojo a alguna de estas revistas también, ¿vale? En fin, veis que hay muchísimas, muchísimas revistas, ¿vale? Donde donde mandar nuestro, nuestro digo, muchísimas revistas donde, donde seleccionar para aquí en el JCR para mandar el manuscrito. Y hay muchísima información que nos ofrece sobre cada una de las revistas, tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque no toda la información es relevante para el caso que vemos nosotros, que es la selección de revistas. Bueno, eh, me ha quedado por explicar, que ya lo explico en otra, en otra, en otra sesión, ¿vale? Que es el Simago Junta Ram y el MIAR, ¿vale? Pero no quiero que se alargue mucho tampoco eh, eh, eh, esta sesión. Voy a compartir con vosotros, ¿vale? Yo utilizo aquí, veis en pantalla, un guioncillo, donde tengo aquí todos los, todos los enlaces y todas las cuestiones que he ido explicando, ¿vale? Lo voy a compartir, aunque es un documento informal, ¿eh? o sea que lo comparto, lo, lo pondré por ahí en la en lo del curso, ¿vale? Y ahí tendréis los enlaces a las diferentes plataformas, lo voy a compartir por aquí, después ya lo pondremos en, nuestra, en la página web, ¿vale? Ahí lo que tenéis son enlaces a las, a la, bueno, las diferentes plata, a las diferentes plataformas. Simplemente, vale, recordar lo que hemos visto hoy: cómo seleccionar revistas mediante una búsqueda temática en Web of Science, cómo verificar revistas, qué aspectos tenemos que tener en cuenta para verificar rápidamente una revista científica, vale. Hoy he dicho sobre todo que estéis muy atentos a quién edita la revista. ¿Vale? ¿Quiénes son las personas que están detrás de la institución? ¿Quién está en el comité? Es importante eso, ¿vale? Os he dicho también que tengáis muchísimo cuidado con las revistas que son Predatory Journal. Le dais un vistazo a la compra de Journal, vais a, ir a la al listado Bill y le echáis un ojo y os quedéis ya con este concepto para toda la vida. Os he comentado también, para los que tengáis prisa en publicar, tened cuidado con la periodicidad, ¿vale? Con la periodicidad y con los tiempos de revisión. Hemos visto este ejemplo de comunicar en uno de esos artículos donde aparece cuánto tarda el manuscrito en ser aceptado, desde que lo envío hasta que ha aceptado, ¿vale? Y después vamos a enseñar un poquillo el JCR. Y aquí en el JCR hemos sido muy claros. Solo tenéis que mirar el factor de impacto, solo tenéis que mirar la información de rank, y el resto prácticamente a vosotros como usuario no, no os interesa. ¿vale? Ahora vamos a cortar la voy a cortar la, la grabación a ver si soy capaz. Uh, aquí, de tener grabación. Mm. Y vamos a pasar a la